Sí, sí, sí, muy, muy, muy yo, sobre todo porque, eh, por lo imprevisible, porque justo hubo una época que, que, que no hubiese no sorprendido en una en época donde Diego no estaba bien de salud, pero ahora con todos los tratamientos y, y con todo lo que estaba haciendo, el eh, cuidado, con una participación familiar, eh, pero es la vida, no es cabría, pero estoy muy, muy, muy mal. Muy mal. Bueno, me vienen muchos recuerdos, recuerdos de los miserables que le dos años, que fueron los que lo, lo ayudaron a que Diego no, se relacionara a otra vida, no a la futbolística. Cuando, cuando le dio mal el ANA en el, el, el Mundial 90, entonces la respuesta fue darle dos años de suspensión. Hay que ser miserables, porque hay, sí que hay que tomar medidas, pero las medidas tienen que ser... Imagínate que a Atahualpa, a Zupán, le, le, le le prohiban tocar dos años la guitarra. A bueno, no, no tocar dos años, no puede tocar el gran Eso hicieron con Maradona. No. Menotti, ¿cuál es la, la primera imagen, la primera sensación que, que se adueñó de usted cuando conoció hace minutos la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona? No, yo estaba feliz de, de, de, de su recuperación. Bueno, pero en la vida, ¿no? No, no, no, no lo puedo creer. Eh, si de... Primero, dijeron lo vieron, no lo miro mucho, muchos medios tampoco, ¿no? Pero por ahí cuando lo, lo, me, me, me avisan, de, de, de, parece, parece que Diego, no sé, puse la, la televisión y la que se pone No, no. Como... No, no, no, como... ah, no sé, su, su, su, su, parecía inmortal, digo. ha salido de cada lugar, de cada, de cada situación, de este eh... y ahora cuando parecía que todo estaba más controlado... Pero ya, ya, ya no, no hay mucha palabra para decir, simplemente muy dolorido. César, nosotros lo estamos viendo acá, mientras estamos escuchándolo atentamente, las imágenes suyas con Diego, en esas largas charlas que tenía. En alguna ocasión, eh, él le manifestó, ustedes hablaron del peso que significaba ser Diego Armando Maradona, no solamente en la Argentina, en toda la tierra, en todo el mundo. No, yo no tuve mucha cercanía con él después de, de que él... De, de, lo vi una vez en Nápoles porque jugaba en Nápoles y Argentina y jugaba Pasarela la, la, la Argentina, y yo estaba en Italia, no fui a ver el partido. Eh, pero después, de, a partir de que él eh, participa en la selección campeona del, del, del 86, eh, yo dejé de verlo porque estaba en, en, en la selección argentina de él y yo estaba afuera y no lo vimos, no lo vimos eh. y ya eh, cuando en el 90 lo, de, lo, los ¿no? la FIFA lo edad de, de, de la suspensión de, de, de dos años bueno me dije lo que tenía que decir lo mismo que estoy diciendo ahora ¿verdad? y a partir de ahí ya nos vimos una sola vez eh, nos, nos encontramos en un restaurante pero no charló no más porque su día estaba en otro en otro, en otro medio, ¿no? o sea, ya no era más futbolista claro y contanos un poco de, de ese Maradona que no conocimos el Maradona fuera de la cancha cómo era con, con cuando le tocaba estar con el plantel con el equipo porque si hay algo que destacan todos los que estuvieron con él y jugaron con él que era un excepcional líder ¿Era tan así? No sé, la palabra líder no, no, no me suena. Uh -huh. eh, era un, un, un gran compañero eh, y, y siempre ayudó a todos. Y siempre fue un, un jugador de equipo. Uh -huh. Jamás eh, hasta que no lo tuve en, en, en, como, como futbolista, jamás eh, quiso ser mejor que nadie eh, eh, amigos de todos eh, adentro de la cancha era uno más digo uno más siendo el más grande de, de, de, del mundo ¿no? no no no nunca tuvo esas vanidades de se confunde el esa que vanidades éxito a veces confunden al futbolista él jamás la tuvo ¿no? si sí, no, no debe haber un solo compañero de él en la historia de su carrera que, fuera, que, ha, que haya dicho alguna vez algo de paradoja, estoy hablando de jugadores de, de, de, de Barcelona, por ejemplo a los jugadores de Italia que eran jugadores de mucho renombre y lo querían, siempre lo tuvieron como el pibe que ganaba partidos el pibe que era Eugenio siempre fue así así hasta que, que se fue del fútbol, ¿no? Eh, Agustín Burgui, nuestro compañero periodista deportivo, también se suma aquí a, a nuestro equipo y le va a hacer una pregunta a César ¿Cómo le va Menotti? Muy buenos días eh, Hace bueno, unos meses pues... usted habló en nota periodística en Buenos Aires que hacía 15 años que no hablaba con Maradona, que no tenía contacto sí, sí, y sí, sí. yo lo quiero relacionar con las últimas palabras de Alfredo Cae, el médico histórico de Maradona, que estaba muy preocupado por la salud de Diego, pero fundamentalmente por el entorno, diciendo que era inmanejable Maradona y que lo comparaba con la situación que vivió hace 20 años cuando estuvo internado en Cuba para desintoxicarlo, que estuvo a punto de la muerte y él decía que estaba actualmente en esta situación. Eh, ¿Qué eh, reflexión puede llegar a hacer del entorno de Maradona? ¿Conocía usted con quién se estaba rodeando y si pudiera llegar a tener no, alguna no, no, responsabilidad? No, no. Yo, tengo una, yo tengo una relación, una mayor relación con la vida... Anterior de Diego. Yo, por ejemplo, lo conocía Diego cuando era el novio de Claudia. La conocía Claudia cuando era una, una nena y, y Diego tenía 16 años y, era, y tenía y Claudia era su novia. No, no, no, no, no, no, no, no, no conozco todo lo, lo, es decir hasta hasta que yo eh, fui su entrenador. Eh, Diego estaba con una salud increíble, después del de, después del Mundial 90, no, antes no después del Mundial 90 fue, no, no, no, bueno, no sé, ah, que, que, que su, su preparador físico, que es mi, amigo, su, mi amigo, lo fue a buscar, bueno, eh, para, en el Mundial de Estados Unidos, claro, el, el mundial, profe Signorini, claro, el profe lo fue a buscar y lo... Pues hizo un trabajo increíble porque yo le decía imposible lo que va, lo que está haciendo y bueno, la cuestión es que luego jugó y ahí es donde viene el acuate porque no, nadie sabe el sacrificio que hizo la verdad, para poder ponerse a, a para jugar un mundial se nos llevó a la Pampa Signorini y lo entrenó y, y le pasa lo que le pasa, por eso te digo que fue de una crueldad, no se puede suspender a alguien por una adicción dos años que no pueda jugar al fútbol. Eh, pues, sí, sí. Como ya no lo dominaban, como ya no le servía a Maradona para, para todo lo que lograron algunos dirigentes, entonces ya no tomaron esa determinación que yo la denuncié en ese momento porque porque así, ese no es el mensaje que había que, hay que dar es mentira tuvo castigando a un a una persona no sé los ataques de la música los años para, para tratarlo de cocaína si no lo tratás lo primero que necesita es tener su el, el, el lugar que es el único lugar que está garantizada su felicidad es jugar al fútbol por tocar el violín o tocar la liga. Entonces fue una crueldad, pero ya no era Maradona, ya, ya no, ya claro. eh, eh, sí. nadie dijo nada. César, muchas gracias. Gracias por bueno, ver... chao, chao, este testimonio. Eh. Bueno. Hasta luego.